Cowboys entregan el número 11 y llevando la pelota por el lado derecho el avance bueno para par de yardas tercera oportunidad es tercera oportunidad son unas tres yardas para avanzar, 13 yardas para avanzar el pase era demasiado alto el envío es incompleto además había buena cobertura por parte de coyotes la cuarta oportunidad a despegar Cowboys. bastante buena entra votando hasta la zona de anotación touchback saldrá en la yarda 25 el equipo visitante coyotes de Seúl A pesar de todo el equipo de Cowboys, el balón en su propia yarda 45 vendrán con primero 10. con el primer y no sé diez. No sé en Acardero y por el lado izquierdo consiguiendo gran avance, consiguiendo casi nueve yardas. Muy cerca del primer y diez, será segunda y será una yarda por avanzar. Encerrados en su yarda 1 y es también el final del primer cuarto. Cambio de terreno y dará inicio al segundo cuarto de este partido. multim <laughs> Y son castigados con 5 yardas por el retraso de juego. Y la patada vendrá desde la yarda 15. completo, estuvo cerca de ser interceptado. La cuarta oportunidad y despeje y por parte de Cowboys. No me da ni pelota para el equipo de Cowboys en la yarda 47 de su propio campo perdieron 5 yardas en la jugada y será segunda oportunidad 15 por avanzar Four. saber qué sucede si se repite la jugada rápidamente al mariscal que sale por piernas y están consiguiendo una yarda un a a la el lado izquierdo llevando la pelota la suelta en el último momento y vamos a ver quién la cubre El equipo de Cowboys Quien mantiene la posesión del balón Será... Se barre en la yarda 20, tiene el primero y 10. Además de eso hay pañuelo en el terreno de juego. No había necesidad del contacto y aún así el defensivo le pegó al mariscal que ya se había barrido. Es el equipo de Cowboys un balón colocado justo en la línea de la yarda 10 entregan y por el centro no está consiguiendo nada el jugador del de, equipo de Lomas Verdes <Vikito> segunda oportunidad y es para anotar para atrás el mariscal pase rápido al centro Punto extra por conversión. Ahora sí vuelan dos pañuelos. Procedimiento ilegal contra, contra coyotes. Se repetirá el intento de punto extra. abandona el terreno de juego a la altura de la yarda 19. hoy el equipo de Cowboys para esa siguiente serie ofensiva buena reacción defensiva, defensiva de, de, teniendo al equipo de Cowboys. va a quedar en la yarda 8 aproximadamente Será tercera oportunidad. jugada defensiva, detienen sobre la línea de golpeo al equipo de Coyotes.